¿Qué? ¿La gasolina en Bolivia no sube de precio y ni siquiera ahora con la guerra de Ucrania-Rusia? ¡Qué loco! Porque en Ecuador se disparó 30%, en Argentina 18%, en Chile 40%, en Brasil 49%, en Paraguay 59%, Perú 64% y ni hablar de Uruguay, 84% de incremento y Bolivia 0%. ¿Crees que es magia? ¡No! Es gracias al modelo económico boliviano que piensa en el bienestar de la gente y cuida tu bolsillo. El Estado hace muchos esfuerzos para que el precio de la gasolina se mantenga estable y nuestra plata no se entre al tanque de nuestro auto. ¡Ah! Tengo una presentación. ¡Chao! Estamos creciendo con estabilidad. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.